Hola, bienvenidos a nuestro capítulo de Números Complejos. Nuestro video de hoy veremos Números imaginarios y Números complejos. Está dividido en cuatro partes, multiplicación de dos números negativos, imagen del número 1 en rotación de 90 grados, números imaginarios y números complejos. Iniciemos entonces. Si represento un número en la recta real, por ejemplo, el 2 y lo multiplico por menos 1, esto equivale a que este número 2 gire 180 grados, que es lo que sucede en ese punto. Lo mismo, si tengo el número 1 y lo multiplico por menos 1, es enviado al simétrico con respecto al origen, Desde de 1 pasa a menos 1. Si este número, si este resultado lo vuelvo a multiplicar por menos 1, es como si lo volviera otra vez a, a girar 180 grados. Y me pararía otra vez acá. O sea, el 2 por menos 1 llega a menos 2 y el menos 2 por menos 1 llega otra vez al número 2. Esto equivale, o esta es la explicación de la regla de los signos que nos enseñaron en el colegio, que menos por menos es igual a más. Y esto ocurre, como les expliqué, porque multiplicar por menos 1 es que girar 180 grados, y multiplicar dos veces por menos uno equivale a girar 360 grados esto nos implica que no existe ningún número real que multiplicado por sí mismo nos dé me menos uno es decir que menos uno no tendría raíz cuadrada dentro de los números re reales otra vez la raíz cuadrada de menos uno no tiene solución entre los reales y ese era un problema que molestaba a los matemáticos Jean Robert Argaz se le ocurrió que si multiplicar por menos 1 equivale a girar 180 grados, pues multiplicar dos veces por menos 1, es decir, multiplicar por menos 1 al cuadrado, equivaldría a girar 360 grados. Entonces, multiplicar por raíz de menos 1, que sería menos 1 a la un medio, la cuarta, la cuarta parte de 2, Equivaldría que valdría la cuarta parte de 360 grados es decir girar solamente 90 grados E dice que la imagen de raíz de menos 1 es una rotación de 90 grados lo cual implica que nos debemos salir de la recta real y pararnos en una nueva recta esa recta en la recta de los números imposibles o de los números sofisticados como se llamaron inicialmente y no les gustaba mucho a los matemáticos. No fue sino hasta que René Descartes los llamara números imaginarios y son, los empezaron a denotar con la letra I en matemáticas o con la letra J en ingeniería para no confundirla con la letra con la corriente alterna que se popularizaron mucho más. Entonces tenemos los números imaginarios en este eje y los números reales en el eje horizontal. Los números complejos corresponden a la combinación o a la unión de los números reales con los números imaginarios, que pueden representarte como A más JB o como el paraordenado A, B, donde A y B siempre serán números reales. Veamos algunos ejemplos. Tengo el número 1 real más 2 en el eje imaginario porque está con la J. Entonces 1 real, 2 en el eje imaginario y obtengo ese punto. Que sería equivalente al por ordenado 1,2. 1 real, 2 imaginario. Veamos este otro ejemplo. Tengo menos 1 real y 1 en el eje imaginario. Menos 1 real, 1 en el eje imaginario. Equivale al punto que tengo acá. Veamos un tercer ejemplo. 2 real menos 2 imaginario. 2 real menos 2 imaginario equale al punto menos 2, perdón, 2, menos 2 j o 2, menos 2. Y finalmente, el punto menos 3, menos 2 equivaldría a menos 3 en el eje real y menos 2 en el eje imaginario, dando el mismo resultado que tenemos acá. Asociando esto a lo que vimos en el video anterior, hagamos el conjunto de los números complejos, que sería la unión de los reales que ya hemos visto, más los imaginarios, esto nos daría los números complejos. Y hasta aquí nuestro video, espero que hayan aprendido cosas nuevas hoy y nos vemos en el próximo video. Chao.